Para los que creen que es relajando, me pusieron una multa ya, ven. Ven lo que uno hace por ustedes, ven lo que pasa por ustedes. Hay clientes que de verdad se pasan. ¿Estás... ¿Sí, tuyo? Sí. <risa> <risa> <Está loca>. <risa> <risa> Esa otra que a mí no me creen nunca. Para que la gente vea el trabajo que uno pasa, dile Brian. Ellos no saben nada Ellos no saben nada <risa> Ellos no saben nada Muy tedioso O sea, del trabajo que uno pasa Que nadie ve Y señores, esto no es O sea No es chercha, no relajo, ni nada Yo me siento así Me siento estresada oh, Ay, Dios mío Voy a poner el video aquí Lo voy a poner aquí Para que ustedes vean quién fue. Y si lo conocen, me dejan saber. Me dejan saber para yo hacerle su denuncia, su denuncia oficial. Bueno, este fue el envío que me tocó llevar ahora. Parece que es un regalo, así que vamos a ver qué tal. Lo coloco aquí y me preparo para partir. Y es que uno se la pasa mayoritariamente eh, esquivando los carros, los tapones y nada así es señor ay ah, cogiendo muchísimo sol sobre todo no es fácil no es fácil señor Miren, lo loco que es. tú no se encuentra gente que en verdad Tú ni sabías, porque en verdad todo una mascarilla hay mucho, pero Odalis resulta que es youtuber también. Y él sube tutoriales de pedidos ya. Pero yo lo por él, porque yo quiero que él me cuente un poquito sobre su experiencia. O sea, que es lo que más le gusta y lo que menos le gusta a él. Bueno, lo que más me gusta es, por ejemplo, eh, andar en la calle, tratar con los clientes y así. Lo que menos me gusta es eh, a veces en los restaurantes tratan uno con muchas diferencias. ¿Y qué te han dicho en los restaurantes? Espera afuera o.. Sí, a mí, a mí me han echado también, eso es normal. Sí. Eso es normal, como ven a uno con uniforme y cosas. Bueno. Lo tratan uno como más y no es así, nosotros somos humanos, gente. O sea, sean más empáticos con los repartidores. Y no es por nada, pero en base a mi experiencia, no sé si Dali lo ha vivido. Lo de la torre tienen ascensores, pero son los matacaños porque no te dejan propina nunca. Bueno, es... Estamos claros de eso. No hay, eh, hay gente que tiene millones de pesos y ni siquiera le dan cinco pesos de profila. Así ah, bebito. Entonces, Señora, síganos, ¿cuál es tu canal? Él tiene un tutorial, él tiene un, bueno, un canal que él hace tutoriales sí. de pedidos ya. Para los que quieren iniciar y no saben, él es un chico, síganos. Hola, Lyperdigador, ese es mi nombre. Ok. En eh, el canal. Pues yo le bendiga a todos. Para que la gente vea el trabajo que uno pasa, dile Brian. Ellos no saben nada. Ellos no saben nada. Ellos <risa> no saben nada. Miren todos esa motores, y nosotros estamos ahora mismo en el Bravo de la Churchill. Aquí siempre cae un regalo de compras. Y no es como un pedido normal. Son compras, compras. Uno va así como el motor de lado. ¿Verdad? <risa> <risa> Hay que compartirla. ¿eh? Hay, Hay que, compartirla. que compartirla. La que me tocó a mí hoy es tan grande que tengo que dividirla conjunto con otro repartidor porque no cabe aquí en mi mochila. Así que nada. Allá está el resto de los repartidores, esperando a que le entreguen las suyas en lo que a mí me entregan la mía. Yo estoy aquí, esperando también. Pero así es, señor el trabajo que uno pasa aquí. Lo que nadie ve, la cara oculta, despedida. Espérate que esos son los huevos. Esos son los huevos, señores. Eso no puede ir ahí. Este es un mega comprón. Qué problema con eso. Estamos vivas. Es tan grande la compra que tenemos que dividirla entre dos. Dios, no se lo pruebo, no lo compra. Dios mío, la gente se va. La muchacha trabajadora, esa. No, no, no. no muchacha trabajadora, esa. Aquí estoy yo con Esteban, señores. Tuvimos que venir dos repartidores a traerle la compra también. Por lo menos que hay ascensor. <risa> Porque hay veces que no la, no la pone en un sitio que lo que hay es escalera y no tiene que subir una cuarta. Miren, miren, miren. Ay, sí. Dios mío. Hemos llegado. Salimos victoriosos de esta. Ok, señores. Aquí estamos reportando otro día más en la faena es viernes y son las 9 de la noche y seguimos repartiendo ha llovido un poco por eso estoy así pero seguimos la lucha señores porque imagínense a todo es lo que es uno viene Ahí, hay, hay otro pedido Por eso yo le digo, señora, cuando ustedes vayan a ordenar algo, asegúrense de que el punto cayó exactamente donde ustedes están. Para número uno, que su comida le llegue más rápido, y número dos, ahorrando gasolina y tiempo a nosotros, porque de verdad eso es eh, muy tedioso y es un tema. Uno pierde bastante tiempo que uno pudiera estar utilizándolo en otro envío. Así que nada, yo llame a la clienta, me voy a dirigir hacia allá y hablamos. Papita frita, dame persona piensan que uno que esto es súper fácil que ustedes piden que uno va al local le entregan la comida y ya uno se va pero si la vida fuera tan hermosa no es así señores en el 98% de los casos 95 no 98 no uno tiene que esperar bastante tiempo en el restaurante esperando que la comida esté lista porque la mayoría de veces a veces uno va y ellos, o sea, el local todavía no la ha recibido en su sistema, entonces uno tiene que esperar que la preparen desde cero. Hay otras aplicaciones que si, sí, por ejemplo, el repartidor da y ya la comida está lista, pero por lo menos en esta, eh, no es así. Eh, cuando nosotros vamos al local muchas veces la comida no está lista y tenemos que esperar a que la preparen, entonces eso es un temita. No es un tiempo que uno pierda en el local, sino que es un tiempo que uno puede estar utilizándolo en otras órdenes, entonces es algo que muchas veces el cliente no valora. Y la misma aplicación te dice, oye, el repartidor está en el local esperando que entreguen, que le entreguen tu pedido. Lo sé porque yo soy usuario también y he pedido muchísimas veces y sé cómo funciona. Entonces, si ustedes eh, tienen el chance de verificar la aplicación, cuando ustedes piden, la misma aplicación le dice, mira, tu comida batalita, por ejemplo, a la 10 y 15. Y ya son a 10 10.15 15 el repartidor sigue ahí esperando que la comida esté lista. Muchas veces uno tiene que esperar hasta 40 minutos que una orden esté lista. ¿no? Y eso es un tiempo súper valioso que le está quitando a uno. Y a, a mayor tiempo que tú pasas esperando una orden en un local, menor tiempo tú tienes para hacer otro, para completar otras órdenes. El tiempo como dura esperando pedidos. Eso es algo que nadie te dice, que el repartidor nunca te va a decir sí, o, o, o, o algo muy poco común y que el cliente como tal, no valora generalmente, así que tengan eso pendiente señores, si ustedes superan el, el tiempo, el esfuerzo, el trabajo, que uno invierte, porque final en cuenta, es en cierto sentido una inversión, porque tú le vas a sacar provecho a eso, tú le vas a sacar algo, pero al final es mayor la cantidad de, de trabajo que se pasa, con respecto a lo que uno gana Así que tengan eso pendiente Y vamos a ser un poquito más empáticos Señores, platicamos la empatía Porque muy chulo es tú pedir algo Y recibirlo a la media hora Pero tú no sabes el trabajo que, que se pasa Muchas veces el repartidor se le daña el motor Tiene que cambiar la goma Se le explota algo Tiene un accidente y no te lo dice Porque tampoco tiene que decírtelo Pero son cosas que están detrás Y tú no lo sabes A ti lo que te interesa es que te llegue tu comida Entonces tengan eso pendiente verdad, yo... Me siento súper, o sea, lo que yo valoro ahora este trabajo y las personas que lo hacen es del cielo a la tierra la diferencia, porque yo antes simplemente era así, o sea, yo pedía y me no encanaba yo esperaba que me tocaran la bocina y yo bajaba y buscaba mi pedido, pero ya no, ahora yo estoy como que wow, yo sé el trabajo que se pasa y lo tomo muy en cuenta, así que eh, seamos un poquito más empáticos. Señores, qué lo que de verdad Discúlpenme la iluminación, lo que pasa que de noche, eh, pero tuve que coger la cámara un momento para yo contarle lo que se vive. Miren, hoy es domingo y son las nueve de la noche y está lloviendo más que el... voy a poner el pitico, más que el... Exacto. ¿Qué pasa? Un día como hoy, hoy es domingo de resurrección, o sea, un día feriado en mi país... Un día como hoy, casi no hay repartidores en la ciudad Porque está lloviendo mucho Número uno, es domingo Número dos, y es feriado Número tres, o sea, tres factores Que hacen que casi no haya gente en la calle Bueno, para yo hablarle un poquito de este pedido Lo que me hizo tomar la cámara fue Que para yo llegar a entregarle el pedido al cliente Tuve que entrar por un residencial Caminar como tres cuadras Subí a un cuarto piso Y lo que me dijo fue, gracias Señores la gente es súper desconsiderada, de verdad que se lo digo. O sea, no es que yo estoy reclamando pidiendo la propina, es que de 10 pedidos que uno hace, quizá uno a uno le dan propina. Y miren el día que hoy, bajo las condiciones que yo estoy repartiendo, o sea, la gente súper tacaña, señores, sea un poquito más considerado por los repartidores que están allá arriesgando su vida porque está súper peligrosa la calle. Un domingo a esta hora y lloviendo. Pero esto ha sido una experiencia súper, súper, súper loca, desafiante, atrevida y en verdad yo no tengo casi palabra para describirlo. Solamente el que está en esto sabe el trabajo y la lucha y la brega que se pasa. Entonces, eh, si usted es usuario y está viendo este video, valore un poquito más el trabajo del otro. Señores, el dinero no se gana gratis. En verdad yo cada día que hago esto aprecio mal trabajo del otro y me doy cuenta que puede parecer muy fácil pero no lo es así que hablamos y nada seguimos andándonos hasta que dios quiera tarde, esa misma noche. Señores, acabo de tener un accidente. Yo... Realmente, como yo quiero hacer este video lo más real posible, eh, ya yo voy de camino para mi casa, pero me tuve que detener porque o sea, se, me se me salieron las lágrimas de todo, de, de la impotencia.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 La calle está medio resbalosa, entonces una iba a doblar y frené despacio, pero el motor resbaló, o sea, la, la goma del frente resbaló. Eso provocó que yo obviamente me caí, me, me guayé aquí, me duele bastante, o sea, no se nota mucho, se ve algo como algo diminuto, pero en verdad me guayé y también me, me guayé en la pierna aquí. Sí se ve eh, Ahí hay un hoyo Así mismo está mi, mi rodilla Que se Se guayó también Pero, o sea, de verdad Cuando yo me caí No, no fue o sea, no, no fue tan grave el accidente Fue algo bien ligero en verdad Y eso es normal que a veces uno se caiga Porque uno se revale en la calle Pero, concho, le mano Yo iba con un bendito pedido atrás A llevarlo Y y viene y me pasa esto entonces me cae el pedido a la misma 10 de la noche que ya era cuando se acababa mi turno ya yo me iba para mi casa pero igual lo tuve que aceptar porque si lo declino entonces me bajan a mi de ranking eso significa que voy a ganar menos dinero ay Dios mío ya acabó mi turno ya llevo el último pedido y en el último pedido fue que me pasó lo que me pasó yo no iba a grabar nada pero dije conchale, me siento súper mal y estas son cosas que si me pasan si pasa, si pasa a mí que yo no estoy trabajando tantas horas como las personas que se dedican verdaderamente a esto, yo no quiero saber cómo es todos los días o sea, el trabajo que uno pasa, señor. Ustedes no tienen idea, de verdad que no. Nada más, nada más quien está en esta vaina que lo entiende. Discúlpeme, de verdad, por si ustedes sienten que estoy, no sé, sobreactuando, exagerando, pero. Así es que yo me siento ahora mismo. Me siento muy, muy impotente. Me siento mal. Yo tenía que expresarme porque el dolor, la impotencia, y, y todo lo que yo siento ahora mismo eh, fueron lo que me hicieron así como explotar. Nada, igual esto no va a hacer que yo me detenga. Yo voy a seguir. Eh, yo voy a seguir, pero... Estas son de las cosas que se viven, señores, en el día a día. Cosas que uno en verdad no está esperando, pero ¿qué pasa? Entonces, nada. Valoren mal trabajo del otro y... Y de verdad, valores. Entonces, nada, no, señores. Hablamos y de verdad, gracias por acompañarme. Y vamos a ver qué otra cosa pasa, porque esto no tiene madre, ¿verdad? Esta serie de pedidos ya casi llega a su fin. No te pierdas en el próximo episodio. Señores, yo estoy en shock.